Tuve que perderte para encontrarme a veces tenemos que hacer de tripas el corazón para evitar que nos sigan haciendo daño a veces tenemos que dejar al lado nuestros sentimientos para protegerlos a veces nos topamos con personas tan frías de alma y corazón que nos obligan a dejar de creer en el amor hola amigos sean bienvenidos a V-Lifers. les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal. Estuviste siempre en primera fila porque así lo quise. Te encantaba ser mi primera y única opción para ser feliz, y a mí también me encantaba. Llegaste a mi vida y marcaste un antes y un después. Llegaste y te juro que lo que menos quería era que te fueras. Lo que menos quería era salir de ese mundo de maravillas en el que me encontraba gracias a ti. Me encendiste y apagaste las veces que quisiste y yo aún seguía ahí. Lo hacía por ti por el amor que sentía hacia ti. Tantas señales. Tantos me advirtieron, pero no quise hacer caso. Decidí ignorar incluso a mi razón, algo andaba mal, pero yo quería seguir, hoy creo que lo que hice, lo hice porque en el fondo sabía lo que ocurría, pero no lo acepté en ese momento porque me daba miedo de aceptarlo, confieso que me daba miedo abrir los ojos, mi corazón era tan frágil que cualquier decepción lo rompería en pedazos. mi mente lo sabía, mi cuerpo lo sabía, el único que no quería creerlo era mi corazón, dejé que lo tocaras, dejé que lo sintieras, desnudo, dejé que fuera tuyo, creo que era más tuyo que mío en realidad, querías encender el fuego en mí y te lo permití, mi dolor era tu felicidad, mi angustia era tu risa, mi amor era una burla hacia ti. Toda yo era, al parecer, todo yo lo era al parecer. Decidí caminar de la mano contigo hacia la felicidad. Una felicidad que al parecer era solo fantasía. Decidí caminar con los ojos cerrados porque confiaba en ti. Creía en ti, pero aún así solo te divertirás. Y me costó. No te imaginas lo que sufrí para darme cuenta que me perdía buscando un amor que no era para mí. Tuve que perderte para encontrarme, para valorarme, para quererme porque tú habías dejado de hacerlo desde hace mucho. Las caricias solo estaban cuando tú querías y aunque me sentía utilizado o utilizada. Quise continuar porque en el fondo tenía la esperanza de que cambiarías. Aunque sé que lo que te diré no está bien, tuve que aprender a odiarte para comenzar a amarme. Me hacías como querías y cuando querías. Me dabas un escaso, un muy escaso amor que en realidad me estaba matando por dentro. Me enseñaste que de amor sabías muy poco Tenías muy poco incluso para ti Para amar así que mejor no ames Mejor no lo intentes Mejor no engañes Mejor no juegues Para amar así Busca mejor a alguien Busca mejor Busca algo mejor que hacer en lugar de intentar entrar en la vida de alguien solo para jugar a querer. Lo di todo de mí. Me entregué y no lo valoraste. Solo te bastaron un par de meses. Para reemplazarme. Para olvidarme. Para olvidarte de todo lo que alguna vez te di. De todo el dolor que me hiciste sentir. Lo hiciste. Y parecía tan fácil y cómo no. Si nunca sentiste ni una pizca de cariño hacia mí No puedo creer que estaba tan cegada Que hasta creí que el error había sido mío Y la verdad hoy creo que al menos una parte lo fue Por haber confiado en ti y en tus bonitas palabras Que solo me elevaban más y más Palabras que me llevaban al cielo Y de un momento a otro Hicieron que me estrellara contra el suelo Hoy entiendo que ese golpe que me dio la vida Fue lo mejor que pudo haber pasado Decidí saltar a tu lado, pero el único que llevaba para caídas eras tú. Y yo solo me aferraba a ti y confiaba. <ríe> Qué gran error cometí. ¿Y cómo podía hacer? Si me prometió el mundo entero y yo... Bueno, me enamoré. Creí en todo lo que me decía. Esa sonrisa decía tantas cosas. Esa mirada... Me llevaba a lugares inimaginables. Movió sus cartas y lo hizo muy bien. Vaya que sí. Me duele ver que hoy no estás. Me duele cada pedazo de mi corazón de solo pensar que... De solo imaginar que... Eso pudo haber tenido otro resultado. No me habría enamorado si tan solo me hubieses advertido que solo estabas jugando. El amor es solo para personas valientes. Personas que saben el valor que tienen los sentimientos, especialmente los ajenos. El amor no es duro. Nosotros lo hacemos duro. No es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Él existe para ser disfrutado. Lástima que algunas personas aún no entiendan su significado. El amor nació para completar nuestra felicidad. Nació para hacernos mejores personas, mejores compañeros, mejores amores. En la vida nos toparemos con personas que nos destrocen en el interior. Nos toparemos con personas que nos dejan rotos. Pero siempre habrá alguien que quiera unir esos pedazos y ayudarnos a crecer otra vez. Es normal sentir miedo. Es normal no dejarse de querer. Es normal no ver más allá, especialmente cuando detrás hay un corazón adolorido que recuerda lo mucho que ha sufrido. Ella sufrió, se cayó, pero también se levantó, y aunque se arrepiente por no haber abierto los ojos a tiempo, no dejará de creer en el amor. Sabe que esto fue solo una prueba de Dios Que colocó en su camino Él no dejaría que le hicieran daño Tal vez ella necesitaba Vivir esta experiencia para aprender a valorarse un poco más Para aprender a pensar en ella un poquito más De mí De ti Depende que esa persona, esa nueva persona entre y sea parte de nuestra vida. El amor se hizo para personas maravillosas así como tú. Personas que saben valorar a los demás. Personas que valen la pena amar.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 cada vez que subamos algún video a nuestro canal. Yo soy Ricardo Niño, y yo me despido. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.